Hey. <risa> bueno, a ver, vamos a ver Hoy tengo un vídeo súper especial porque vosotros sabéis que suelo hacer una cosa yo en mi canal Que es, cuando acabo los vídeos, recomiendo un canal de otra persona Pero he tenido la suerte de que esta semana me ha visitado Tere de Medita con Teresa Y entonces estaba pensando hacer un tag, tipo un tag del youtuber Pero claro, para que conozcáis su canal, porque el mío evidentemente, los que estáis aquí, es que ya me conocéis y si venís nuevo, pues ya me conoceréis, pero vamos, que quiero que en este vídeo conozcáis un poco eh, lo que hace Tere y de qué va su canal de YouTube, ¿no? Sí, ¿vale? Un poquito. Tere ha venido libremente, no viene a engañar ni nada. Entonces le voy a hacer unas preguntas y, y a ver qué le parece. Bueno, Tere, esto es punta del youtuber. Y como tal, la primera pregunta que te voy a hacer es tu grito de guerra al inicio de los vídeos. Mamaste. Y además lo haré como lo hago en los vídeos. Namaste. Perfecto. Ese es tu grito este de siempre es mi saludo siempre. Tu seña de identidad. Exacto. Vale. Venga, ¿por qué el nombre de tu canal? Pues.. A ver, uh, la historia de mi canal es, es muy larga y tal. Tuve unos inicios un poco que no, no era de meditación al principio. Um, me cambié el nombre um, porque el canal cuando cuando ya cambia y tal es de meditación es de espiritualidad es de... de eso, de, de espiritualidad y claro algo que es la seña de identidad de la espiritualidad, pues meditación. Medita con Teresa. Medita con Teresa. ¿eh? Claro, y como te llamas Teresa, pues ya completo. <risa> Exacto. <risa> Venga, a ver, vale. De los vídeos que hayas hecho, tienes que decirme un vídeo que recomendarías de tu canal. Sin duda, de los que hayas hecho, el que te parezca más espectacular para que la gente lo vaya a ver. El vídeo más espectacular la meditación guiada eh, de rayo dorado de Metatron. ¿Por qué? Porque te da, eh, te da paz interior, o sea, ya no es solo pedir prosperidad, que también, sino porque te da paz interior eh, y además, pues, te relajas, de paso te, te relajas. Lo voy a poner aquí arriba, el vídeo que dices, ¿vale? Lo buscaré y sí. lo pondré ahí arriba. ¿Y de mi canal? Del tuyo, el que me has, más me ha gustado... A ver. Está el, el de los retos de Jairo. Cuando Majo te depiló. Ahí me reí un montón, tengo que ser sincera. Ahí me reí, pero una barbaridad. Sí. Pero bueno, se te notaba que vale, te... me lo pasé bien. ¿Qué te lo pasé Bien sincera. jodido, pero me lo pasé, lo pasé. Digamos que lo pasé. Vale, YouTube de referencia. ¿Qué uh. YouTube tienes de, de referente? Uh, a ver explico un poco yo uh, eh, si empecé a hacer vídeos de youtube fue uh, por un youtuber que hace tiempo que no veo que es dross pero de, de espiritualidad de mi hijo y tal lo que es uh, sanadora de karma y me, encan me encantan sus vídeos porque habla del karma habla, habla de temas de, esp de espiritualidad del tema de los sueños también uh, por eso yo encuentro que esa mujer es que transmite paz además bien así que sería mi... luz arnau luz arnau hombre luz tiene nombre tiene un nombre muy ¿Es uh, un nombre... Sí. su nombre es luz o uh, no no, no, no sí. sabes no, no lo sabes gracias. vale dime o dinos consejos para crecer en youtube un consejo qué consejo crees tú que es el el tú además tienes mil cien suscriptores ya sí sí puedes decirnos algo ahí qué consejo crees tú que es el mejor para crecer pues que tengas un canal con una temática concreta. Igual y que sí. este. <risa> Jairo, lo, es lo que a mí me hace. No, tiene razón, yo también, lo, yo también pienso eso, ¿eh? yo también pienso eso. Podéis pasar por entomop entomopatía con Jairo, que solo va a ser de bichos, eh. Ya os aviso. No, pero eso, eso es fundamental. Eso es sí. constancia. Y constancia, eso. No subáis un vídeo.. Claro, pues, al mes Claro, tú puedes decir Tengo un canal de cocina, tengo una receta Y no subo más Exacto. Es un canal de cocina porque tiene una receta Pero no vaya a ningún sitio Exacto, claro. la constancia No importa subir cada día Pero por lo menos una vez Recomiendo una vez por semana Como mínimo ¿Qué es lo que más te saca de quicio de YouTube? Uh, pues... El tema de las etiquetas, que hay que hacer, cuando, sobre todo cuando eres pequeño, sí. hay que ser demasiado, demasiado específico para empezar a crecer. Porque cuando ya empiezas a ser un poco grande, ya sí que te empiezas a recomendar. Pero igualmente, yo por ejemplo con mis 100 suscriptores, pues eh, todavía tengo que hacer etiquetas eh, de cola larga, que le dicen algunos. Mm. Que tienes que ser específicamente, por ejemplo, eh, del Arcángel Miguel, mm, yo pongo como etiqueta... Eh, Una frase. A, sí. Meditación con el Arcángel Miguel para la comunicación. En cambio, un canal grande, basta que ponga Arcángel Miguel y te, y, y te sale el canal grande. ¿Objetivo en YouTube? Séptima pregunta. Ya quedan pocas. Pues... O, mi objetivo en YouTube son uh, lo, los 100.000 suscriptores. O sea, el objetivo a largo plazo son los 100.000 suscriptores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es darme a conocer para poder llegar a vivir, de enseñar, a meditar, de también ayudar a, a interpretar sueños, hacer rituales. El objetivo es llegar a, llegar a, a, a unos 100.000 para poder no solo tener YouTube, tener otras opciones. Exacto. Sí. Bueno, definenos tu canal, lo has definido antes Meditación sí, Meditación, espiritualidad Ley de la atracción, de la atracción, de la atracción Interpretación verdad? de sueños Sí, interpretación eh, de señales Arcángeles Arcángeles, ángel de la guarda Un poquito, todavía no mucho Pero ya habrá eh, Nuevos proyectos Nuevos proyectos Pues... De momento, uh, en septiembre empezaré, uh, empiezo ya a abrir lo que digamos lo que sería la escuela de meditación. Ya, ya a partir de septiembre uh, vi, uh, con vídeos, en uh, los vídeos y tal ya os específico dónde podéis contactarme para Enseñaros a meditar, uh, si necesitáis ampliación del contenido de mis vídeos, como los, las señales o los sueños. Directos también, que está subiendo. Directos, estoy haciendo directos. Y yo y... creo que, bueno, eso está bien, ya ya son bastante, sí, sí, ya son... bastante novedad para el tiempo que tenemos. Sí. Muchas veces. Y ya la última. Despídete para toda la gente. Como te sueles despedir tú en tus vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Uh, aquí hay más vídeos. Y suscribíos. Y suscribíos al de Jairo. Sí, porque van a voy a dejar aquí Pero además. Voy a dejar, voy a dejar al de aquí. Al tuyo Lo voy a dejar aquí y el mío lo voy a dejar ahí. Vale. ¿Qué te parece? Te parece correcto, Perfecto. ¿no? Perfecto. Pues nada, hasta aquí, ya podéis, si queréis conocer a Ted, os podéis por su canal y os lo recomiendo porque tiene cosas muy interesantes, muy, cosas muy espirituales que os gustará. Además lo hace, se le ocurra un montón. Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh, pues lo mismo que os he dicho, ya no lo voy a repetir y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy.